Y... Pues esperar los tiempos, eh, esperar los tiempos que nos marquen, verdad. Y este ya en su momento, yo creo que ahora para finales de noviembre ya tendremos ya al, al candidato. ¿Estás definido con alguno tú? Eh, no, no definido. Eh, estoy en espera de. Eh, Ahí fui coordinador de la campaña de Américo Villarreal, como lo saben todos, el cual pues tengo más este, más confianza con él y este y pues es mi amigo, verdad entonces pues por ahí esperar a más los tiempos claro que también lo que digan las encuestas y yo las encuestas veo que pues va más arriba hasta ahorita el, el senador américo no se debe ¿vale? de equivocar tu partido en seleccionar a la persona indicada no se debe de equivocar este ahí lo que yo veo que sí van muy fuertes bueno pues américo en primer lugar y eh, veo al otro que va valderrama que también, valderrama y, y el mismo josé ramón Gómez Leal también van van este van punteros ellos tres son los que yo veo urge que, que se defina ya esto ya, ya urge, ya urge sí porque ya sabes cómo después este empiezan los empiezan los este los grupitos a moverse uno para acá y, y los golpes internos como siempre sí. sucede y después viene ya la el resane y la, la cicatrización, como le dicen va. Sí. Este, pero bueno, en ese sentido hay que esperar a malos tiempos. Yo creo que vamos a llegar muy unidos y muy fuertes ya cuando se decida el, el candidato.